Siempre es un placer conversar con un hombre que nos llena de orgullo, es un referente de esos dominicanos, en especial Franco Macorizano, que vinieron a esta gran urgen, que hoy en día son empresarios ya con raíces aquí y se han ganado un puesto y un respeto en base a su trabajo serio. Cirilo Moronta, siempre un placer conversar contigo. ¿Cómo te sientes eh, participando, como siempre, en todas las actividades importantes, siempre que esté la bandera tricolor? Sí, primeramente gracias por la oportunidad, eh, tú sabes que nos sentimos muy, muy, muy contentos porque estamos mirando de que cada año eh, la, el, el dominicano se está uniendo más y con referente al desfile dominicano ahora mismo, el, que, el, el desfile de Manhattan eh, estoy mirando que, que está tomando una, un, un giro diferente por bien y eso es muy importante porque... Eh, significa mucho para nosotros, para la comunidad Tener un desfile organizado Un desfile que, sea, que, que lo apoye La comunidad lo apoye, el dominicano lo apoye Y creo que es, una, es, una, es muy importante Bueno, eh, a través de tus empresas Siempre ha apoyado todas las actividades eh, Donde están involucrados los dominicanos Pero también sabemos que es un hombre de la política está involucrado con la política eh, ¿Crees tú que los políticos están haciendo lo que deben de hacer para que instituciones como esta por ejemplo, el año pasado bueno este año donaron 200 mil dólares para 50 estudiantes, este año quieren recaudar un millón de dólares pero ¿qué están haciendo los políticos locales aquí de Ultramar? Mira lo, lo, yo te voy a decir algo, los políticos locales estamos hablando de, de, de Adriano y Dani, Carmen de la Rosa eh, tenemos a Robert Jackson también que, que, que representa, nos representa a nosotros allá arriba eh, Adriano está, está trabajando muy de cerca con lo que es el, el desfile dominicano. Tuvo unos años que, que no, no, no había ese apoyo porque el desfile no se estaba manejando organizadamente, pero ya tomó, ya, ya los políticos de nosotros ya tomaron. La decisión de que, de que tienen que apoyarlo, tienen que apoyarlo y lo están haciendo. No sé, quizás no se está sintiendo, no se ha sentido con los efectos que, que nosotros nos gustaría, pero creo que ya en uno o dos años más sí se va a ser, se van a sentir mucho más. Bueno, de verdad es que eso es eh, eh, necesario, porque los políticos son los que tienen el poder, la fuerza. Ah, sí, es, así es claro. Sí. El, el, como te dije, es muy, muy importante que, que políticos que nos representan a nosotros como es Adriano España, eh, eh, que tú sabes que es congresista, eh, Carmen de la Rosa que, que es asambleísta, eh, y Dani Rodríguez, tienen que todos unirse y apoyarnos, apoyar lo que es nuestra comunidad, nuestra, nuestra dominicanidad, lo que es el desfile dominicano, que, que, que significa mucho para nosotros. Bueno, eh, Cirilo, de la Sexta Avenida está bañada de bandera dominicana en este desfile. y Quiero, antes de, eh, no puedo dejarte preguntar, porque sabemos que tú también tienes tu, tus aspiraciones políticas. ¿En qué está Cirilo Moronte en este momento? Aunque en República Dominicana la cosa está un poquito media indecisa. ¿eh? <risa> tú sabes que, bueno, tú sabes que, que, que yo corrí en el 2016 para la diputación de Ultramar y tú sabes que... Me fue muy bien y aprendí muchísimo, aprendí mucho. Eh, y te voy a decir que ahora mismo no he tomado la decisión si voy a correr o no. Aunque ya que, que faltan pocos días, ya la decisión la tomaremos ya la próxima semana si lo vamos a hacer. Porque yo considero que, que el terreno no está, no, está, no, está, no está a mi favor. Eh, por todo lo que está pasando, tú sabes que ahora mismo eh, en, en nuestro país eh, no... no, no, no no está muy bien la, la situación con respecto a, a los partidos políticos eh, como es el, el, el PLD, el PRM y, y los demás partidos eh, creo que hasta que no haya una señal en verdad que, que la, la, la dirección que, que vamos a tomar o que ellos van a tomar para entonces yo eh, de tomar mi decisión si voy a a correr para, nuevamente para la Diputación de Ultramar. Cirilo, sí, una última pregunta y con esto ya eh, seguimos con el desfile. Eh, empresario, al igual que tú como Félix Cabrera, como el caso... Eh, de nuestro hermano Charlie Canaan de Salcedo Cargo Express, están corriendo allá en la República Dominicana, en el caso de Félix Cabrera por, por ser senador y en el caso de Charlie Canaan, por ser diputado. Tú fuiste eh, estuviste empujando para ser eh, eh, diputado. diputado de Ultramar. ¿No te, ¿No te despertaría, o si te hace una oferta para ir a San Francisco de Macorís a apujar por una diputación, bueno, lo haría, o una bueno, senaduría claramente tú sabes que eh, ancho, eh, ¿no? es muy fuerte eh, competir con nuestro amigo Franklin, porque tú sabes que Franklin está haciendo su trabajo y es muy querido allá. Eh, yo no, no, no me veo ahora mismo tomando esa decisión. Su partido te lo pide? Bueno, tienen que darse que las condiciones. Y como yo te digo, es eh, muy importante la política que si que un partido te lo pida, pero también el el vamos a decir presidente del partido sea la persona que te va a apoyar, porque muchas veces el partido te apoya o parte del partido, una minoría del partido te puede apoyar, pero si no vas a línea de arriba, pues no creo que es lo correcto, ¿tú me entiendes? Gracias, lo siga disfrutando en este gran desfile de la Dominican Day Parade, 30 años ya celebrando la Dominicanidad. seguimos.